Mi nombre es Alejandro López, sean todas y todos bienvenidos a Bastante Historia de Aquí. Venezuela recuerda los 40 años del llamado Viernes Negro. Este es un hito funesto en nuestra historia contemporánea reciente. El Viernes Negro representa un paso decisivo en una estrategia orquestada por las élites gobernantes para garantizar la desnacionalización del país y nuestra entrega de nuestros recursos a los intereses extranjeros. Para comentarnos sobre esta fecha valorarla, dar los puntos de significación de este momento, contamos con la participación el día de hoy de la profesora Judy Valencia y los profesores Humberto González y Aldemaro Barrios. Esperamos que todas y todas disfruten de este programa especial de bastante historia hay aquí. toca recibir una economía desajustada y con signo de graves desequilibrios estructurales y de presiones inflacionarias y especulativas que han erosionado alarmantemente la capacidad adquisitiva de las clases medias y de los innumerables núcleos marginales del país. Recibo una Venezuela hipotecada. Una Venezuela hipotecada. Comenzamos nuestro programa de Bastante Historia aquí dedicado a los 40 años del Viernes Negro, con nuestra querida profesora Lluís Valencia, profe. Muchas gracias por acompañarnos. Gracias a ustedes por permitirme la ocasión de conversar con los que nos oyen y nos miran. Gracias, profe. Es un honor. La profesora Lluís Valencia, la profesora universitaria, militante del Centro de Estudios Simón Bolívar, profe, tenemos acá entre manos divulgar y poner en común... Eh, el, el, el viernes negro pero a partir de, quisiera hacer una pregunta ¿por qué sucede? ¿por qué sucede esto? fíjate mucho se habla de las consecuencias del viernes negro es decir, qué pasó con la devaluación yo prefiero irme por una otra ruta ¿por qué? porque las consecuencias de la devaluación generaron los viracundos del 27 de febrero generaron el 4 de febrero y generaron el proceso constituyente. O sea que ya ahí se tiene, digamos así, como una... Se visibilizó lo que aconteció como resultado de la devaluación y hoy tenemos un pueblo que resiste y renace. Yo prefiero irme por la otra ruta, por la ruta que yo creo que se ignora y que me preocupa, ...que se ignore y que yo creo que hay que alertarla... ...porque cuando uno escucha que se dice... ...y se dice con mucha frecuencia... ...que la contrarrevolución no tiene proyecto ...yo me pregunto... ...¿y por qué somos nosotros antiimperialistas?... ...entonces ¿a qué nos estamos oponiendo?... ...entonces hay toda una estrategia imperial para el continente... ...pero no es una estrategia reciente... Porque entonces cuando se ve, se ve como la estrategia reciente del Alca y de las cumbres, que ya eso es mediados del 90, ¿no? Es bastante anterior. O sea, es una estrategia que comienza en la década de los 60, que comienza contra la revolución cubana, que comienza con la intención de la contrainsurgencia y es una, es una, una estrategia... Que, que tiene lugar fundamentalmente en Brasil. Entonces, si yo pienso así, ¿qué año tomo? Yo puedo tomar el 61 y en el 61 tomo la Alianza para el Progreso, pero puedo tomarla un poquito más allá y la puedo tomar en el 64. Entonces, en el 64 cae Goulart y comienzan las dictaduras del cono sur, y esas dictaduras tienen como objetivo forzar y presionar que lo que se conocía, o se conoce y se sigue conociendo como burguesía nacional, aunque yo creo que solo es nacional hasta, hasta que no tiene el monto suficiente para invertir en el resto del mundo. Pero bueno, eso que se llamaba la burguesía nacional se vincule a los intereses, ...de la burguesía internacional, o sea, transnacionalizada... ...después de la Segunda Guerra Mundial. Entonces yo creo que el momento es el 64. Ahora, la gente dice, bueno, pero en el 64 estaba Leones, Sí, pero resulta ser que si tú pescas en lo que estaba pasando en el 64... ...desde el punto de vista de la estrategia del imperio... ...tú te encuentras un personaje, ese personaje se llama Pedro Tinoco... ...ese personaje está presidiendo una comisión... ...que es la comisión de la reforma de la administración del Estado. ¿Con qué intención esa reforma? Pues, ah, bueno, y después te lo vas a encontrar... ...te lo vas a encontrar de nuevo en el 74... ...formando parte de la estrategia del Estado venezolano... ...y del de quinto plan de la nación. Entonces yo pienso y creo que es importante alertar sobre esa estrategia, porque esa estrategia está en pausa, esa estrategia, y ni siquiera está en pausa, esa estrategia es la que bloquea, o sea, esa es la estrategia que bloquea para poder volver a, a reposicionarse, ¿de acuerdo? Ya se quiere reposicionar, ¿y cómo se reposiciona? Bueno, generando presión, generando terror, generando descontento en relación a lo que habíamos logrado a principios del siglo XXI. Entonces yo creo que hay que alertar sobre eso. Entonces, ¿qué es, lo que, ¿qué es lo que planteo? Planteo que la celebración de los 40 años nos debe alertar sobre el estudio y volver otra vez a poner los ojos sobre la estrategia del Estado. ¿Por qué? Porque Cordiplan en manos de Gobernando Rodríguez, porque en el primer gobierno de Carlos Andrés Pérez, ¿cómo es que de repente aparecen unos volúmenes de este tamaño de la estrategia del Estado, que después se sintetizan en el quinto plan de la nación? Entonces, eso es importante tenerlo en cuenta. ¿Por qué? Porque el volumen de la estrategia, los detalles de la estrategia, que es lo que te dice es que la venían preparando es decir, que hubo toda una preparación de esa estrategia el ¿Viernes Negro es producto de esa, pro, de esa preparación? profe. Esa, bueno, pero es que esa estrategia está en manos de un sector que es una, una emergencia en el seno de la propia burguesía que tiene un carácter burgués nacional ¿de acuerdo? pero internacional a la misma vez que tiene como operador a Pedro Tinoco, después va a aparecer como operador Diego Arria, y nombro a Diego Arria porque es uno de los pocos que están vivos, junto con los citeros, de la, de, de, de, de, digamos así que del grupo que aparece comandando la candidatura de Carlos Andrés Pérez. Pero cuando tú consigues otro detalle, que es que Caldera denuncia el tratado de reciprocidad comercial que tenía Venezuela con los Estados Unidos desde la época López Contreras. Desde el 38 hasta el 73, nosotros tenemos un tratado de reciprocidad comercial en donde importamos todo lo que consumimos y exportamos petróleo crudo. O sea, este tratado lo denuncia Caldera. Entonces, una interrogante, ¿Caldera era también parte parte de la conspiración de la conspiración de la estrategia imperial y yo diría que sí, ¿por qué? porque por eso tienen que volver a mandar Carlos Andrés y Caldera, que no podían volver a ser electos ah, pero hecho curioso en el 83 el Congreso en el artículo 247 de la constitución de 1961 permite la reelección permite que puedan ser de nuevo electos. Después de pasado un plazo, ¿no? Un periodo se puede acceder es Claro, a la pero ese hecho explica es también te dice, mira, vuelve otra vez para atrás, vuelve a hacer la lectura de las cosas que estás recogiendo. Entonces, ¿qué ESTÁS recogiendo? La presencia de Pedro Tinoco del 64 en la reforma administrativa del Estado, que, que coincide justamente con el proyecto Brasil de vincular. ...el capital nacional con el capital internacional extranjero continental... ...entonces vas sumando elementos... ...por eso es que yo planteo y alerto que es bien importante... ...porque ese es el proyecto, el proyecto continental... ...que, se, eh, que está planteado, digamos, en términos recientes... ...en lo que era las, el área de libre comercio para las Américas... ...pero no está todo... O sea, está solamente la parte comercial, en cambio que la parte cultural, la parte del cambio, digamos así, a fondo, uh -huh. está en esa estrategia del Estado. Es bien interesante, porque ¿qué es lo que pasa? Viene la gran Venezuela, ¿y qué dice Luis Herrera cuando gana? He recibido un país hipotecado. Y ahí empieza una polémica interesantísima entre Gumercindo Rodríguez y Abdán Vivas Terán Vivas Terán, economista de la central además muy premiado por la, como economista es presidente del congreso en ese momento y además es un teórico social cristiano y él plantea ...que hay que hacer un programa de contracción de la economía... ...es decir, él detiene lo que era la Gran Venezuela... ...y se basa en un ADECO... ...se basa en la protesta de Pérez Alfonso... ...en relación a la Gran Venezuela... ...es bellísimo, porque cuando tú observas eso... ...tú te das cuenta los conflictos que hay al interior de los socialcristianos, al interior de los socialdemócratas, la, la pelea que hay al interior de los propios partidos, la, la pelea política, y, quién, y qué sectores están insertados en la estrategia continental imperial. ¿De acuerdo? Entonces es bien interesante porque vas viendo las señales que te va dando el propio proceso. Y entonces, ¿qué se les ocurre? Con la contracción, el problema no es la devaluación, el problema es la fuga de capitales. ¿Por qué? Porque presionan para que los capitales salgan. Y una vez que los capitales salen, entonces ya no haya ahorro interno para seguir invirtiendo. Ah, pero entonces se les reconoce como inversionistas internacionales. Y no solo se les reconoce como inversionistas internacionales, ¿De acuerdo? Sino que además están depositados en la banca comercial internacional. Y no solo eso, sino que después en el periodo de Lucinchi uh -huh. se les va a dar el aval. Es decir, el aval del Estado. El gobierno tiene que pagar por ellos. Entonces es bien interesante ver que el problema no es la devaluación, el problema es la fuga de capitales. ¿Y cuál es la intencionalidad de la fuga de capitales? La intencionalidad de la fuga de capitales es que dejen de, de, digamos así, de pelear por el espacio los sectores de la burguesía. ¿En qué sentido? En igualarlos a todos como inversionistas internacionales, pero como inversionistas internacionales que vienen como empresarios privados, capitalistas privados, ¿en qué proyecto, Alejandro? En el de privatización el de privatización... ...forma parte entonces la estrategia de desnacionalización... ...el Viernes Negro, podemos decirlo claro, así... ...claro, claro, pero fíjate que... ...cómo se borra... ...o sea, cómo se esconde... ...se esconde... ...porque la ley de reversión petrolera... ...que debería haberse cumplido en el 83... Uh -huh. ...se interrumpe... ...y se transforma... ...en lo que llamaron la nacionalización del petróleo... Profe, quería hacer un inciso acá... ...porque tenemos una idea quizás somera de la nacionalización. ¿Hay una verdadera nacionalización en ese año? Fíjate, yo formaba parte en ese momento de un equipo editorial de la revista Proceso Político y nosotros se nos ocurrió haciendo la lectura de los acontecimientos de acuerdo, se nos ocurrió hablar de la internacionalización del petróleo venezolano. Por supuesto que fuimos muy golpeados por haberse nos ocurrido eso, pero... Ahorita se está demostrando con Citgo que era eso. Es decir, no había una nacionalización, había una internacionalización de nuestro petróleo. Es decir, estábamos poniendo fuera la fase de refinación del petróleo nuestro. ¿De acuerdo? Pero no solo eso, sino que la nacionalización viene acompañada de dejar en las compañías transnacionales petroleras los tratados de comercialización y los tratados tecnológicos. ¿Qué nos está golpeando ahorita? La dependencia tecnológica y el y el y además el control de la comercialización de nuestro petróleo. Entonces por eso es que yo digo y alerto el problema de si queremos volver de nuevo a conversar sobre los 40 años de eso que se llamó el viernes negro, de acuerdo? No no centremos solo en los resultados que trajo sobre el pueblo la devaluación, no, sino que estudiemos la estrategia que viene desde la década de los 70, de los 70, como estrategia continental, porque ese es el proyecto de la contrarrevolución. Y ellos sí tienen proyectos, no sigamos diciendo que no tienen proyectos, ellos sí tienen proyectos. Entonces, si nosotros vemos qué personaje, fíjate, estaba Pedro Tinoco, estaba Diego Arria, que había estado en el Banco Interamericano de Desarrollo, como operadores. Pero en la burguesía emergente está el grupo de Lauría en la banca, está el grupo de Cisnero, este, en, en su vínculo con Rockefeller y con los intereses de Rockefeller aquí y en los Estados Unidos. Además, que es un un sector de, de la burguesía que se dice nacional, porque no va a dejar de invertir en Venezuela, ¿no? Sí, como capital, claro que ¿no? va a invertir, va a capitalizar los activos que la gran Venezuela había, digamos así, había elaborado en, con los dineros de la deuda y con los, eh, con, con los petrodólares también, ¿de acuerdo? Entonces, ese grupo lo encabezaba Cisnero o los cisneros porque no es uno solo este delfino eh, tenía como operador a gustavo rosen lo que es tinoco lo que es diego Arria, lo que son los cisneros lo que fueron los Laurías, lo que fueron los delfinos de acuerdo lo que fue lo que es y sigue siendo gustavo rosen que dirige el IESA, o sea dirige la formación de nuestro talento humano se supone este entonces, pero cuando yo digo eso, me dice, pero bueno, entonces había un grupo que estaba pensando, claro, había un grupo de intereses de las transnacionales al interior de Venezuela con vínculos estrechos, pero no con vínculos políticos, sino con vínculos en la intencionalidad de cómo extender continentalmente todo el proceso de inversión de, la, de las empresas fundamentales de los Estados Unidos. Es, una, es un hito que marca, digamos, una, un acercamiento, ¿no? un, un, una, un paso más en esa estrategia. Profe, ¿qué significación podemos darle a, a la luz de hoy? Eh, Fíjate, a, a, a la, a la a luz de hoy yo creo, Alejandro, que es que no podemos pensar en lo inmediato, tenemos que echar hacia atrás y si nosotros echamos hacia atrás, podemos ver la continuidad de una estrategia que hace pausa, que por supuesto el proceso constituyente interrumpe la posibilidad de que se acelere, ¿de acuerdo? Pero que una vez, una vez que ya Chávez no podía hacer un tercer periodo, ¿de acuerdo? Porque ya llevaba dos, no podía hacer un tercero, cuando aparece la enmienda y Chávez puede volver de nuevo otra vez a gobernar, se exacerba el proceso de tratar de detener, porque sí, el proceso al interior del territorio venezolano. Y vuelven de nuevo otra vez a aparecer. Ahora, yo diría que es que en el primer tiempo, si uno piensa en lo que es el contenido de toda esa estrategia visto y dirigido por Gumercindo, que era un tipo sumamente capaz, inteligente, de acuerdo, dirigidos por Gumercindo, que Gumercindo le dice no, no, no, Venezuela no es tipotecada. Hay que activar si se adquieren los activos de Venezuela, de acuerdo, y ya, ya, ya está, hay, hay, hay cómo pagar, hay, la hay cómo pagar el problema, no es la deuda, la deuda externa porque es que la deuda es también un dispositivo, Alejandro. ¿Cómo, cómo así, profe? ¿Cómo, bueno, ¿cómo si, mira, la deuda en este contexto? Ustedes los historiadores hablan todo el tiempo del endeudamiento como que si toda deuda fuera parte del endeudamiento histórico. Uh -huh. No. Esa deuda que aparece en la década de los 70 es una deuda que viene en la estrategia del consenso de Washington en el sentido, hasta ese momento, fíjate, ...si uno lee los materiales que escribía a la izquierda... ...el enemigo del, y, el, y el forjador del imperialismo en nuestras economías... ...era la, la inversión directa extranjera... ...entonces había que mimetizar la inversión directa extranjera... ...entonces ahora no va a ser más inversión directa extranjera... ...no, va a ser deuda, deuda convertida en activos, activos adquiridos por venezolanos. O sea, va, se, se mimetiza lo que era, lo que era el símbolo del de enclave petrolero, el símbolo del enclave de la dominación imperial. Es muy interesante. Entonces yo creo que la celebración de los 40 años debe servir para abrir las entendederas. ¿En qué sentido? En volver de nuevo a revisar la estrategia de Estado que elabora ...ese grupo y que coordina... ...desde Cordiplan... ...su aplicación... ...Gumercindo Rodríguez... ...de acuerdo... ...entonces es muy importante... ...yo tenía... ...los dos volúmenes... ...se los di ayer... ...se los doné... ...a el Centro Nacional de Historia... ...de acuerdo... ...para que ustedes tengan la posibilidad... ...de consultar allí... ...los detalles del la proyecto... Clase. ...porque es importante... ...porque ese proyecto... Está en pausa, pero es el proyecto de la contrarrevolución, es el proyecto de las grandes transnacionales en Venezuela hacia el continente. Porque si nosotros vemos el, el, el, el, al, al grupo Cisnero, para dar el ejemplo de, digamos, el, el ejemplo más audaz de esa burguesía emergente, el grupo Cisnero invierte en Centroamérica, invierte en el Caribe, invierte en el resto de América, o sea, no solamente en Venezuela. Se internacionaliza la burguesía emergente, asimismo como internacionalizan el petróleo en nombre de la nacionalización. Entonces, Yo creo que ahí podemos encontrar muchas respuestas a, a cómo, cómo abordar y cómo conocer... ...al enemigo, es decir, cómo conocer al otro, al contrario... ...de acuerdo, cómo conocer el proyecto del otro... ...claro, en esa época, si uno se pone a ver... ...oye, los tipos eran una lumbrera... ...y ahora son totalmente, o sea, coco seco... ...o sea, ahora, ahora, ahora son totalmente coco seco... ...de acuerdo, los operadores no dan la talla en este momento... Y en aquel momento dieron la talla, pero entonces nosotros tenemos que dar la talla entendiendo que sí tienen un proyecto. Entonces fíjate que empieza en el 64, pero se detiene y tiene un momento muy importante en el 83. En el 83 supuestamente ya no hay más dictaduras en América uh -huh. Latina. En el 83 ya 30 mil millones de dólares del ahorro interno está en la banca internacional... ¿De acuerdo? En el 83 autorizan que Carlos Andrés y Caldera puedan volver a ser candidatos. Después van a ser candidatos sin el apoyo de sus partidos originales. ¿De acuerdo? Hay una cantidad, hay toda una simbología, ¿de acuerdo? Que nos dice que hay que ponerle el ojo y meterle el ojo y meterle el coco a esa estrategia del Estado. ¿De acuerdo? Porque esa estrategia del Estado sigue. Buscando por dónde, sigue buscando con quién, sigue buscando el cómo. Muchísimas gracias, profesora, por ponernos en este contexto tan, tan rico el, el Viernes Negro, que solemos asociar directamente con un proceso de evaluación y cuando vemos con sus palabras que va más allá y forma parte de una estrategia que sigue vigente. Que tiene que ver con la fuga de capitales? Así es, profe. Muchísimas gracias eh, con lo, lo, las palabras de, de la profe y sus contribuciones ...a que nosotros podamos animarnos al análisis de la historia contemporánea reciente... ...cerramos esta primera sección de Bastante Historia y aquí... ...invitamos a todas y todos que se mantengan en sintonía y a regresar. Bastante historia hay aquí... Continuamos nuestro programa de hoy con nuestro amigo, el profesor Humberto González. Humberto, gracias por acompañarnos en este programa especial dedicado a los 40 años del Viernes Negro. Un privilegio, un privilegio estar aquí contigo. Este es un programa que yo creo que, que tenemos que estar orgulloso Estoy seguro que uno tiene que estar orgulloso de estar aquí. Muchísimas gracias, Humberto. Hemos estado conversando, bueno, sobre los aspectos que están alrededor de este hito. Este funesto un, esto, fue un esto hito de la historia contemporánea venezolana. Humberto González, profesor universitario, él es presidente del Centro Internacional de Estudios para la Descolonización, Luis Alberto Bigot, y además, bueno, ha formado parte de los equipos del Centro Nacional de Historia y de los equipos del Centro de Estudios eh, Simón Bolívar, y es un amigo entrañable, Humberto. Para analizar no sé. este, este, este hito, esta fecha, bueno, cabe preguntarnos, ¿por qué pasa el viernes negro? Eh, ¿A qué se debe esta medida eh, en, un, en un modelo eh, donde, bueno, se había mantenido eh, el patrón dólar estable? O sea, no, no, no había un, un riesgo cambiario, por lo menos en la última, en la, en la última década, 73 al 83, vamos a decir. Eh, y además es un modelo político que está en alianza eh, con, con la estructura global eh, dominada por Estados Unidos y, y Europa. ¿A qué se debe esta crisis? Yo creo que uno de los retratos más, más vivos del, del, de la contradicción del capitalismo. Y cuando uno dice contradicción es aquella cosa que tú la haces porque quieres hacerla, pero el hacerla te lleva justamente a, a la desgracia o a tu crisis. Eh, eh, puede ser como ese cuento. O sea, nosotros en Venezuela prácticamente comenzamos una nueva historia en 1973. Y esa no comienza aquí, sino que comienza en el Medio Oriente, que cuando eh, los países árabes hacen el bloqueo a Europa y Estados Unidos y el precio del petróleo se dispara este, tremendamente. O sea, el primer gobierno de Carlos Andrés en 1974 triplicó el presupuesto nacional. Es decir, tenía dos presupuestos nacionales, dos países completos de economía para hacer lo que quisieran. Y entonces, qué cosa tan curiosa, porque lo que fueron haciendo no fue emplear... Eh, ese dinero en, en el desarrollo interno de la nación, sino que además adquirieron una deuda. Es decir, justamente cuando la nación tuvo más dinero, o sea, entre 1974 y el 75, se fue adquiriendo una deuda. ¿Y por qué esa deuda? Bueno, porque, eh, por dos razones. Una, porque, bueno, por, por el peso real que tienen, este, digamos, los organismos internacionales o el imperialismo, para decirlo más claramente, sobre la mentalidad del país, pues, o sea, es un dominio eh, cultural, una situación de, de imagen de dependencia, te dicen que está bien y pues, para quedar bien llegas y te endeudas. Pero la otra cosa fue por la baja de las tasas de, de, de contratación, no pues justamente lo que ocurrió en esa época, pues, si lo termino de redondear, es que los países árabes recibieron una gran cantidad de dinero, y este, los países árabes, o sea, fuera Qatar, Emiratos Árabes Unidos, Arabia Saudita, no tienen mucha capacidad de inversión, pues su economía es muy pequeña. Entonces todo el dinero, y bueno, además no tienen separación entre la, familia, entre la familia real y el Estado, y entonces todo el dinero que llegó pasó a los bancos europeos y norteamericanos. Y los bancos europeos y norteamericanos se vieron inundados de lo, del dinero del petróleo, que había sido una riqueza... ...tan grande como lo que había pasado aquí... ...pero multiplicada varias veces... ...y tuvieron que empezar a hacer préstamos... ...una cosa muy curiosa de la contradicción en el capital... ...es que cuando un banco tiene demasiado dinero... ...tiene un problema pues... ...tiene que tratar de ubicarlo para que se reproduzca... ...tiene que conseguir a quién prestárselo... ...y entonces bueno, se lo prestaron... ...a un conjunto de países... ...de la esfera del dependiente, dependiente del sur... ...que eh, para salvar economías, ayudar a gobiernos despóticos en muchos sitios eh, economías en desastre, etc. y eh, de, eh, dispusieron de ese dinero para acá entonces el dinero con el que, el que se endeuda el primer gobierno de Carlos Andrés Pérez es un dinero que era barato o sea, en el sentido de que tiene muy poco interés pero al recuperarse la situación económica después de la crisis del 71 que fue una crisis mundial este, digamos aliada a la del 73 entonces las tasas vuelven a subir y en 1982 suben las tasas. Y lo primero que pasa es una cosa que llaman en todo el mundo la crisis de la deuda. Es decir, en África, pero sobre todo, por ejemplo, en el caso de, de América Latina, el marcador es México. En 1982 o sea, revienta, porque dinero que habían contraído a un interés, el interés aparece multiplicado y a la hora de pagar el servicio de la deuda no se puede. Y entonces eso también está pasando en Venezuela. En 1983, una economía sobreacelerada por los ingresos que había percibido, además con una deuda sorprendentemente enorme, que, cuyo interés y cuyo servicio crece, entonces empieza a presionar sobre unos ingresos que incluso eh, estaban hasta pero pues, ¿no? O sea, no importa cuánto ingreso tenía, la presión que tenía era muy fuerte. Es decir, tenía una economía de, eh, falsa, una economía financiarizada, que tenía y una gran deuda externa que estaba presionando para que reventara lo que había sido tradicionalmente Venezuela, en que la economía y, y las tasas de crecimiento habían sido mucho menores de lo que eran en el periodo 73-83. Es decir, que ahí lo que está haciendo es precipitándose una situación que fue alimentada, criada, curada, empujada, llevada a conciencia, técnicamente manejada, hasta que explotó. Es decir, durante todo ese tiempo se estuvo creando la burbuja que explota en el 83. Y que explota en el 83 con el desastre que además ellos no querían poder tener, 83 en el año electoral. Y el gobierno de Herrera cierra su año electoral con la joya inmensa de tener que devaluar la moneda, por supuesto desatar los precios y empezar a anunciar la era eh, propiamente neoliberal, de la cual apenas habían dado algunos rasgos para poder... Eh, salvar la economía entre los paréntesis que tenía que haberse salvado en todo caso de ellos mismos. Así ES y que el, el país que recibe después Lucinchi, endeudado completamente y asume pagar la deuda privada. ¿no? Yo no sé si fue Lucincho el otro que dijo que recibo, eh, estoy al borde, estábamos <risas> al borde del precipicio y hemos dado un paso adelante. Ellos dieron varios. <risas> varios, así es. Humberto, con este panorama del porqué eh, bueno, pasa una pregunta que, que también nos interesa eh, tu reflexión. Eh, ¿Qué significa? Eh, ...el Viernes Negro, en el contexto del punto fijismo en, en, ...en lo que viene siendo el ritmo histórico venezolano hasta el momento... Eh, ¿cuál, es el, ...¿cuál es el eco que hay después de, de ese golpe tan duro? Bueno, es que eh, es un hito formidable... ...porque lo que estaba ocurriendo allí además también en el reconocimiento... ...del agotamiento del modelo político, estaba ocurriendo simultáneamente... ...es decir, cuando empieza a moverse la idea de reforma del Estado... ...de cambio de, la, de, de las condiciones en que se había estado desenvolviendo... ...la democracia representativa justamente porque la democracia representativa cada vez le dice menos a la gente. ¿Cómo, cómo, ¿En qué estado está esa democracia? Esta no, bueno, en, en un estado digamos de falta de vigor, le decían en, en esa época, de falta de, de una ausencia completa de comunicación con el pueblo. Eh, hubo un, eh, el proceso que te decía, de que yo creo que también es un proceso de quiebre que uno podría tenerlo como fecha de referencia, que es el aumento del ingreso petrolero vertiginoso durante el año 73-74. Y ese primer gobierno de Carlos Andrés también generó un montón de movilizaciones dentro de la sociedad y dentro de la economía. De la economía porque generó un montón de nuevos ricos auto -e económicos, muchos de los grupos que, eh, que nosotros consideramos que estaban de toda la vida y esos se crearon en, en esa periodo, etapa, con esa bonanza. Y este, muchos de los actores políticos, por ejemplo, Diego Guardia que está a veces mencionado, no sé, muy tristemente mencionado. Entonces, eh, eh, durante esa época del 73, 73 hasta el 78, entonces también cambian las expectativas, porque ese ingreso, independientemente de que fue mayoritariamente monopolizado por la clase eh, más poderosa, por los poderes económicos, fundamentalmente, este, también permeó hacia el conjunto de la sociedad. Es decir, los presupuestos de distintas cosas se lograron resolver de una manera en que había un dinero extraordinario y eso aumentó las expectativas, porque que la economía fuera estable antes del 73 no quiere decir que fuera igual, ni que fuera próspera. Es decir, nosotros teníamos una pobreza contenida, permanente, teníamos un conjunto de, de reivindicaciones en lo social, en lo cultural, en, lo, en, en, en los niveles de vida. Terrible, que es terrible la mayor parte de la población en realidad era pobre pero y, eh, durante ese 73 hubo como la promesa de la gran república que es la que vuelve después cuando el, cuando la, la, el 88 esa presión sigue trabajando en la clase política para poder tratar de resolver las cosas sin, este, eh, tener, sin generar ningún tipo de cambio estructural y, los cam y, la, y la diferencia entre un estado que trabaja para, digamos, para fines que son un, digamos, servir a la oligarquía, este, junto con la gente que demanda cada vez más, genera un conjunto de, de contradicciones que se van eh, demostrando también en lo político. En el caso de, de los 80, incluso hay una cosa que a mí me gusta subrayar, que es que el gobierno de Luis Herrera es el primero que introduce el discurso neoliberal, y se llamaba una cosa así como, el Estado eh, no puedes confiar en papá Estado, es decir, ellos tienen la, la, la, el discurso de que efectivamente ya no van a venir los recursos del qué Estado. qué contraer? Claro, un discurso de contracción. Y un discurso de contracción que se tradujo en la primera eh, digamos, privatización progresiva de los servicios públicos. Es decir, por ejemplo, ese sí. cobro de las matrículas en las escuelas, para que, como una colaboración de los padres para poder subsidiar el funcionamiento de las escuelas. Eso comienza en el gobierno de Luis Herrera. El pago en los hospitales, incluso la instauración de los pagos de los servicios médicos públicos este, como contribuciones, efectivamente también comienza ahí. Y está pegado de un discurso de, que es un discurso neoliberal naciente, pero neoliberal, que eh, tampoco llegó a ser profundizado para evitar las contradicciones con el conjunto de la gente, pero se le eh, explota en la cara en 1983, en febrero, con el viernes mes. Humberto, muchísimas gracias por ponernos en este contexto, sobre todo eh, de lo que significa el Viernes Negro como bueno, un, un momento, un punto de inflexión, un punto de no retorno. Eh, marca definitivamente el colapso del modelo económico, el punto fijimo, apenas a 25 años de, de haberse instaurado. Así que, bueno, con esta, con esta participación de Humberto, cerramos esta segunda sección del programa Bastante Historia y Aquí. Invitamos a todos y todos. A mantener las cinco. Ya regresamos. Bastante historia hay aquí. Para finalizar nuestro programa de hoy, Bastante Historia de aquí, dedicado a los 40 años del Viernes Negro, tenemos a nuestro amigo y compañero Aldemaro Barrios. Aldemaro, muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Gracias, Alejandro. Complacido estar contigo en esta nueva oportunidad. Aldemaro Barrios es comunicador, profesor universitario, forma parte del equipo de trabajo del Centro Nacional de Historia y del Centro de Estudios ...como Bolívar, además militante de la red de historia, memoria y patrimonio. Así es. Hemos estado acá en este programa evaluando desde distintos ángulos este hito. Este hito, la profesora Judy Valencia nos, nos ha comentado que forma parte de una estrategia... ...de, de lograr la desnacionalización de Venezuela y, y, y básicamente ir hacia la senda de la privatización... ...que después se construye con mucha fuerza a finales de los 80 y principios de los 90. El profesor Humberto González nos ha dado también elementos del contexto venezolano, de la situación política, la situación económica, el agotamiento de un modelo realmente. Queremos, Aldemaro sobre todo ver, eh, bueno, ahondar un poco también la situación del mundo. No está aislado lo que pasa en 1983 de lo que viene pasando. ¿Qué nos puedes decir al respecto? Bueno, ciertamente es un fenómeno universal, ¿no? Dentro de la geopolítica de dominación del mundo... Eh, el fenómeno que ocurrió el Viernes Negro eh, ocurría también en África. Ocurría en el medio Oriente, cada uno con sus particularidades. Eh, pero sí hay que decir que para el momento, a principios de los años 80... Eh, ...ocurría en el 80-81 la guerra Irán-Irak. Y eso por supuesto generó la posibilidad de que en medio de algo dramático como una guerra... Venezuela y otros países eh, pudieran recibir recursos por vía de la renta petrolera. Recursos que fueron abundantes, pero que el, el gobierno y los representantes, digamos, los administradores del gobierno, no tuvieron la capacidad para prever que eso no iba a ser toda la vida. Incluso hay expresiones de algunos ministros como Calderón Berti, que decían las bondades de esto, como si eso no Siempre iba a ser así. Entonces, por esas líneas de expresión, de discurso, tú te das cuenta de que no hubo la previsión necesaria para poder mm, determinar que la guerra era determinada. Y además de eso, en, en el mundo, hacia finales del 81, principios del 82, eh, bueno, hubo una explosión de producción petrolera en México, que no era miembro de la OPEP. Eh, los Estados Unidos con Alaska descubrieron pozos petroleros, Noruega, Inglaterra, entonces se saturó el mercado y los precios del petróleo se vinieron a pique. Una de las, de las debilidades que, que ha tenido Venezuela es eso, ser un país monoproductor y depender de la renta petrolera para poder eh, diseñar políticas públicas. Y eso obviamente, eh, distintamente de que de que había una falta en la administración, unas fallas en la prevención y en la planificación, eh, indudablemente que el, el hecho de ser responsables, o más bien irresponsables, con relación a la soberanía del país, de endeudarse, como seguramente lo ha dicho el profesor Ayudí, eh, eh, se corresponde con un anclaje más de carácter estratégico, me refiero al, al Fondo Monetario Internacional o a los Estados Unidos como, como hegemón, para poder tener control territorial, político, sobre estas regiones. Eh, eso efectivamente ocurrió así, y la variable de, del, del dólar en ese momento, indudablemente que afectó el nivel de ingreso, por lo, la explosión de la inflación, ...y entonces se inicia un proceso... ...yo diría que es como que el inicio... ...del final del punto fijismo, ¿no? si ...vamos a hablar en esos términos... Eh, ...dado este contexto... ...geopolítico internacional... Eh, ...Venezuela está... ...entonces en la apertura... ...de un cambio de época... ...que... Eh, lo, ...lo comentábamos... ...seis años después ocurrió el Caracaso... ...inmediatamente el alzamiento... ...de los militares con Chávez y posteriormente, y ya definitivamente, el triunfo del presidente Chávez, la nueva constitución y todo el cambio de paradigma que hemos vivido estos, estos años. De manera que es un hito histórico muy importante que debe verse no desde el ángulo de la economía, que es importante, sino desde la línea histórica, del hilo de tiempo. Eh, Venezuela tuvo muchos años con un dólar a cuatro y tanto, eh, con una consecutiva, digamos, fases de ingresos poderosísimos de productos de la renta petrolera pero ninguno, ni siquiera los dirigentes de la acción democrática a pesar de que hubo intentos de generar industrias como las industrias básicas no se desarrollaron procesos que permitían diversificar la producción, generar eh, productos de valor agregado en esa producción y ahí están los, los elementos, digamos documentales históricos para poder ver que no hubo pensamiento estratégico nos decía el profesor Humberto hace unos minutos, bueno, que pudiéramos en, en cierta forma decir que el Caracaso en 1981 nace, como tú dices, en 1983. De hecho, hay una gran década asignada por la violencia, episodios como Cantaura, El Amparo, Yumare, el mismo Caracaso, hay un desbordamiento de la violencia política, que ya venía siendo estructural desde, desde muchísimas décadas antes, ¿no? Eh, que quisiera como que vayamos al foco, ¿cuál es el impacto del venezolano, la venezolana de a pie? ¿Qué es lo que cambia y no vuelve a, a restablecerse en la sociedad venezolana? Bueno, lo, la confianza fundamentalmente, ¿no? Eh, fíjate que el pueblo venezolano, ahora que tú estás diciendo eso, yo es muy paciente, ¿no? Eh, para soportar seis años de una crisis tan terrible. Obviamente que hubo un unos cambios de gobierno, pero no de paradigmas, ni tampoco de. En lo fundamental se mantuvo la misma línea. ¿no? Eh, el desengaño vino cuando el 89, bueno, ocurrió eh, la imposición de nuevas medidas del Fondo Monetario Internacional y hubo la explosión. Que es una continuidad del 83, ¿no? Claro, claro. Pero fíjate que, que es importante es observar cómo eh, en, en, en, este, en estos tiempos que, que hay una presión hacia... A, a impactar, a destruir la moneda nacional por otras razones que ya sabemos uh -huh. eh, son obvias, pero en ese momento no ese momento fue un momento de, de incapacidad yo no diría bueno, yo no diría de incapacidad administrativa porque eh, eran buenos administradores solo de incapacidad política diría yo porque no se fomentaba Prácticamente el 30% hacia eh, ese año 83 eh, se tenía que pagar eh, en deuda externa. 30% del presupuesto nacional, eso es grave, eso es, es un país que no tiene cómo soportarse. Un país que viene recibiendo muchísimos ingresos, ¿no? Absolutamente, pero muchos ingresos, pero a la vez con eh, endeudamiento con intereses leoninos sobre todo eh, de bancos europeos y de bancos norteamericanos bajo la línea del Fondo Monetario Internacional o sea, que no era del todo conveniente mantener una armonía política con la hegemonía de los capitales norteamericanos no, europeos era... porque de igual forma la relación era desigual totalmente y se entregó se, se dio en garantía al, al país los recursos del país ahora eh, una garantía entre comillas ¿no? porque eh, quienes quienes pro, hicieron las proyecciones para un endeudamiento como el que se hizo, no estaban pensando en ayudarnos para poder salir del su y todo aquel cuento, sino para anclar, eh, eh, digamos, núcleos de dominación para controlar nuestro territorio y los recursos que estaban aquí en este territorio. Pero tú dijiste algo que, que ciertamente, cuando uno lo valora en el tiempo, eh, el tema de la violencia que se produjo a nivel de lo policial y lo militar ¿no? eh, ya hablabas de lo de Cantabria y eso pero un, un aspecto de la violencia digamos económica fue justamente el viernes negro porque de la noche a la mañana un sábado 19 de febrero del 83 nos encontramos sin recursos para poder ir a comprar porque la inflación se disparó a tal punto de que la, la gente no tenía cómo poder ir a comprar a, afuera. Repito, es distinto hoy cuando hay una, una afectación intencionada hacia la moneda nacional, producto de que Venezuela ha trazado un marco, digamos, político de independencia, de soberanía, y eso obviamente tiene por parte de los Estados Unidos un contraataque. Sí, nosotros hemos resistido. Proceso... Se detuvo el proceso de desnacionalización, que es uno de las miras, uno de los objetivos estratégicos que plantea el comandante Chávez en su campaña y luego en, en, en, se plasma en el texto constitucional. Cuando recordamos el Viernes Negro, eh, ¿qué, ¿qué debemos nosotros eh, mantener alerta? O sea, ¿qué, ¿Qué enseñanza nos deja el Viernes Negro? Eh, ¿Y cuál es tu opinión? Sobre, estamos a 40 años de este hito. Eh, ¿Qué aprendizaje nos queda? Bueno, ahí lo primero que hay que decir es que hay que revisar la historia. ¿no? Que la historia no es nada más para recordar, sino para aprender de procesos pasados y corregir o superar esos procesos en el tiempo. Para eso es la historia. Y una de esas enseñanzas es precisamente la comprensión de que mmm, Venezuela ya no puede seguir siendo un país monoproductor. Incluso si nosotros tenemos la posibilidad de desarrollar la industria petrolera, ...o la industria minera del, del hierro. Ya no podemos ser los proveedores de materia, materia prima, prima sino uh -huh. de procesamientos, de, de productos de valor agregado. Eh, bueno, durante muchísimos años nosotros estuvimos entregando esa materia prima... ...los Estados Unidos lo procesaban, el hierro lo procesaban y nos no lo vendían luego en forma de eh, manufacturas etcétera Ya no podemos hacer eso. Por, por razones de supervivencia y por razones de justicia social. Uh -huh. Yo, y tú sabes muy bien, Venezuela sabe las potencialidades que tiene Venezuela eh, al sur, en Guayana, eh, que la posibilidad de generar cambios sustantivos en la producción de bienes de valor agregado, nunca se había hecho en ese proceso, nunca, nunca, nunca. Eh, que ciertamente se desarrollaron industrias como la industria la, la hidroeléctrica, uh -huh. Asidor, etcétera, Pero hoy es el momento de generar todo un empuje en base a esa experiencia, eh, digamos, trágica del Viernes Negro, del Caracaso y de toda esa historia. Es necesario pensar que, eh, como lo pensó el presidente Chávez, el comandante Chávez, que teníamos todos los recursos para hacer una potencia. Yo uh -huh. creo que ahí apuntaba muy bien. Yo creo que el presidente Maduro lo ha dicho, lo ha divulgado y, y creo que esa es la línea correcta. Pero hay que revisar todos esos procesos y el Viernes Negro es uno de esos hitos que no hay que dejarlo en el olvido. No solo desde el punto de vista económico, sino desde el punto de vista histórico-político. Así es. Viernes Negro es una tarea pendiente, una tarea que tenemos con nuestra historia contemporánea reciente. Por cierto, hay muy poca bibliografía, ¿sabes?, sobre el, el Viernes Negro. Yo creo que es importante trazarnos líneas de investigación en estos momentos para ahondar históricamente en ese proceso. Mira, imagínate, nos quedamos con más tarea entonces. Sí. <ríe> Aldemaro, muchas gracias por, por acompañarnos el día de hoy con Aldemaro Barrios. Cerramos eh, este tercer segmento de Bastante Historia de Aquí. Muchísimas gracias. La última dictadura en Venezuela fue la dictadura del Pacto de Punto Fijo que cayó, vamos a ponerle la fecha, aquel 6 de diciembre del año 1998 cuando la mayoría del pueblo de ustedes eligió a este soldado ...para la presidencia de la República. 40 años después, el día de hoy podemos afirmar... ...que el Viernes Negro no se circunscribe a una simple violenta devaluación de la moneda. Es parte de una estrategia orquestada por los intereses imperialistas... ...y por las élites gobernantes del momento... ...para garantizar y lograr un objetivo concreto, la entrega los intereses de Venezuela. Es un peligro latente, es una estrategia que continúa, que fue detenida por la victoria electoral del comandante Chávez en 1998 y continúa el día de hoy neutralizada en el gobierno del presidente Nicolás Maduro. Bastante historia hay aquí.